Dios, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien amigo, ¿y tú? ¿Cómo te sientes aquí en República Dominicana? No, muy contento, muy feliz, primera vez por acá, y este, y nada, pues contento con todo, este, el recibimiento, ayer tuvimos la oportunidad de cantar un ratito, eh, y hoy, hoy estamos en Premios Hit. Eh, ¿Vas a cantar en Festival Hit? Eh, ¿Cuáles, muchos temas tienes eh, éxitos, y más en una isla caribeña, eh, ¿cómo te sientes, cómo tú crees que va, te va a coger el público? Yo creo que bien, este, me siento confiado, y me siento contento de, de poder traerle mi música, te digo porque ayer cantamos en acústico y, y vi que se sabían las canciones y me dio muchísimo gusto eso. yo ¿cuál es la clave de...? Sabido, ¿qué querías? Es, hay un artista dominicano que la interpreta, sí, un salsero, de, también la interpreta. Eh, ¿Cuál es la clave de ustedes en el sentido de la música ranchera, eh, con personas jóvenes, y mira ahora, el nieto de, de Vicente Fernández, o sea, cómo esa generación se ha mantenido, ha mantenido esa, esa línea musical igual? Sí, pues yo creo que este, lo traemos en la sangre, ¿no? Es como por acá lo, lo tropical, igual se siente desde que estás niño. Eh, no es como que lo pretendamos, sino que realmente pues, nace hacer ese tipo de música. Y, y pues nos gusta porque igual sentimos que no se que no, no debe morir, pues el regional mexicano lo tenemos que, que seguir manteniendo, siento yo. Hay una nueva generación ahora que está con un nuevo eh, con una nueva ola de música, es como medio rapeado dentro de los rancheros, hay una canción hasta con Bad Bunny, con Bad Bunny. ¿qué, tu, qué tu opinión tienes tú de ese tipo de música? Que todo se vale mientras se lo sientan, este a mí, a mí yo digo no soy de, ese, de esa línea, pero, pero todo se vale, lo la lo música, ve. ¿mande? Lo ve bien. Sí, es que... Igual, y de igual manera tiene que seguir mutando, supongo que, el, que, que los géneros van, van, van mutando, van cambiando un poco. Este, yo soy más tradicional en ese sentido, eh, pero, pero lo apoyo y me gusta. Ya Talia te perdonó, ya hicieron las pases Somos amigos todos. Ya son <risa> tan <risa> <y ya risa> nítidas. No. Nada, todo bien. No, no, ¿No han buscado la forma o sea, de recontrarse después de lo que pasó? No, este, yo creo que se dará en su debido momento, eh, su, en su debido tiempo. Estoy esperando ese momento y sé y que no algún día... vaya. respeta como artista? Yo lo admiro, no nomás lo respeto, lo admiro. Hermano, mil gracias, bienvenido a República Dominicana, para adelante.